No, no, no, no vas a cantar a la vez no, no, se la no, podría no, estar dejado por... pasar se, se <risa> se se re son tremenda, ¿no? pero es que ¿no? me, estoy cantando, me no, ¿eh? ¿Por ¿Por estoy cantando y me te ¿eh? das cuenta pasa que era es claro Ah, el gritir está por la segunda estrofa y vos taca y estaba recompenetrado además escucha entramos en una nueva temporada se dice cómo se dice exactamente entramos en la temporada de Leo y como siempre decimos nos influye a todos y es muy importante remarcar y recordar que la astrología como es es arriba, es abajo, uh -huh. es el principio principal de astrología, así que todo lo que está pasando en el cielo nos va a repercutir. Reperputir. Exactamente, y va a crear cosas y va a generar distintos, eh, distintas emociones, eh, distintas nos va a dar nuevas herramientas. Sí. Y ahora entramos a Leo, así que como eh, les contaba antes, Leo implica un cambio fuerte porque representa lo que te hace brillar. Ah, ya. Leo, generalmente se suele decir, cuando se habla de Leo, se habla como de, de concentrismo, de... Eh, quizás individualismo, pero a mí yo no lo veo así, no me gusta no me gusta definirlo así, me parece que es mucho más profundo que eso Sino que Leo tiene que ver con lo que hace que vos te destaques, las cosas que, que vos ves de vos mismo, de vos misma Que quizás no se ven reflejadas tanto eh, para los demás, pero sí con las que vos te identificás uh -huh. eh, Y está bueno porque está, es una temporada para aprovechar y hacerte cargo de, de ser quien sos entonces si vos, si estabas como haciéndote quizás más chiquito, más chiquita eh, Como tapándote esta temporada Te invita a que vos te muestres Muestres todo lo que vos sentís que a vos te, te diferencia de los demás uh -huh. Generalmente eso lo llevamos al ámbito profesional Pero en el ámbito personal también, también lo hacemos claro. eh, Y es muy interesante porque bueno, el sol representa justamente la conciencia ¿no? Uh -huh. eh, y es la energía masculina para la astrología Y el regente de Leo, cada signo tiene su regente el regente de Leo es el sol. Entonces, imagínate que es la, la fuerza de, de, de brillar está como eh, potenciada. ¿Puede esta ser temporada? que sea una temporada también para sacar lo mejor de cada uno? Exactamente, sí. O sea, seguro que si sí. Si yo pienso, no sé, que soy buena, no sé, en mi trabajo, de repente sí. voy a brillar un poco más. Exactamente. Soy buena con, no sé, con mis amigos. Va a ser un momento lo para disfrutarlo a, más. Lo vas a exponer mucho uh -huh. más, y sí, tal cual. Eh, y es muy interesante porque, bueno, Leo es como que potencia eso, las cualidades que cada uno tiene que no son necesariamente sobre una sola cosa. Claro. Eh, y también tiene que ver con la creatividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ahí si, si te sentís un poco perdido o en cuanto a quién sos o a qué te gusta, qué te gusta hacer o para qué sos bueno... Eh, esta es la temporada perfecta para explorarlo Explorarlo, eh, conocerte un poco más No es como hablábamos en Géminis Que es estudiar idiomas, conocer Si no se trata de meterte un poco para adentro Para que lo que vos muestres Sea más a conciencia eh, Y con más autoconocimiento ¿no? Uh -huh. Y no desde la, desde la ignorancia uh -huh. Pero están pasando muchas cosas interesantes Por a un ver. lado tenemos Leo Que nos, como les decía, nos hace brillar Te muestras como que te pone el reflector a vos A uh -huh. todos nosotros por otro lado tenemos ahora dentro de poquito la luna llena acuario, acuario es el mm. opuesto a Leo. Y la luna llena de acuario se viene fuerte porque va a implicar un final como todas las lunas llenas, pero en este caso va a, ser, eh, con algo que, va a ser un final inesperado, o sea algo que se termina porque ya es hora de que te hagas responsable de tu futuro, de eso nos habla de una lunación en Acuario. Wow. Así que planes, cosas que vos venías eh, postergando. Pen, claro postergando, dejar de hacer proyectos, los onzos. exactamente. Proyectos, estabas pensando, estabas quizás eh, ideando muchas cosas, uh -huh. pero esta energía te invita a que las lleves Hacerlo. a la acción, exactamente, Ay, y que entrares. te hagas cargo de eso y que, y que te hagas responsable de tu futuro, básicamente. Eh, lo, a mí me gusta mucho la palabra libertad Que es la palabra que define Acuario Y justo esta luna de ser en Acuario Nos invita a hacernos cargo de nuestra libertad Bueno, tenés libertad de elección Podés elegir qué vas a hacer con eso Combinado con Leo Que te, te, te potencia <coughs> Y te hace ser quien sos en tu máxima expresión Es como una bomba Claro, un cóctel perfecto Exactamente Y hay una tercera cosa que está sucediendo <risa> oh, Algo que no pero pase algo No me da el Por favor <risa> tercera cosa que está sucediendo, que es muy fuerte, no voy a entrar en cosas más técnicas, pero hay una algo que se llama triple conjunción en Tauro, ¿no? Sí. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los eclipses hace un tiempo y cómo como eso nos eh, influía también a nosotros? Cosas que se terminaban, que empezaban, finales difíciles para Tauro y Escorpio sobre todo. Bueno, esa energía se sigue sintiendo, pero ahora hay dos planetas que se van a poner en Tauro. Lo voy a explicar así. Tenemos Marte, que es el planeta de la acción, cada planeta representa eh, como un personaje, ¿no? como un rol a jugar. Marte es el planeta de la acción, es como la chispita, el que da inicio, el carro que va hacia adelante, el vehículo. Eh, y por otro lado tenemos Urano, que son los cambios revolucionarios y que se dan rápido, de forma rápida, inesperados y que te, te arrasan. Esos dos planetas en Tauro nos dicen a nosotros que se vienen cambios muy grandes y muy inesperados en lo que sea que a usted es seguridad, porque está en Tauro. Y Tauro habla de la seguridad. Si es el trabajo, cambios, no necesariamente cambio de trabajo, sino cambio repentino en como vos quizás lo percibís al trabajo, o sí cambio de, cambio de trabajo. Si es en el hogar, en el hogar. Si es con amigos, con amigos. Eh, pero se viene... Eh, un final que va a ser como muy movilizante Ay, para todos. Chicos, y como sí, tenemos Marte, sentís la energía de, de ir con eso. No sentís quizás como tanto, tanta resistencia, sino algo que te empuja a hacerlo, a fluir con ese cambio. Me encantó. Wow. Hay que bueno, el chicos. A y abrazo. aprovechemos el enviado y vamos con todo. Sí. Y vamos con todo. Sí. Sí. Vamos, gracias. Gracias. gracias. Recordame tu Instagram. Yocaracol, caracol Yo, Yo. Yo. Yo, Está en, en nuestro graph, para que la siga la Chusmen y aprendamos todos un poquito más. ¿eh? Gracias. gracias, gracias. Un placer.